existen dos tipos de plugins que no deberían faltar en ningún blog estos son un plugin para seguridad para evitar el spam y también un plugin para resguardo de información es decir para hacer copias periódicas de seguridad de las bases de datos del blog este tipo de plugins me guarda una copia de las bases de datos en, por ejemplo en un drive de este modo en el caso de haber algún problema con el blog, se podría restaurar el estado del blog a una fecha cercana, reinstalando las bases de datos que están guardadas. Para instalar un plugin, recordemos que debo venir acá a Plugins y elegir Añadir nuevo. Una vez que estoy en esta persiana, aquí puedo colocar una palabra clave, por, por ejemplo, para buscar un plugin de seguridad yo escribiría SPAM. Me ofrece entonces el programa una serie de plugins que yo podría elegir. ¿Cómo valoro un plugin? Debo fijarme en la cantidad de instalaciones activas que tiene este plugin, en la fecha de la última actualización. Y también, y primero que nada, en la compatibilidad con mi versión de WordPress. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un plugin que eh, tendría eh, ciertos beneficios, pero no es compatible con mi versión de WordPress, entonces queda descartado. Además de eso, yo puedo elegir acá más detalles y enterarme de qué ofrece o cómo funciona el plugin si estoy de acuerdo podría darle instalar ahora y si no puedo seguir analizando en nuestro caso acá me informa que el activo el que está activo en mi blog es el plugin Akismet anti spam para buscar un plugin que realice copias de seguridad voy a escribir como palabra clave backup que en inglés quiere decir copia de seguridad y entonces me van a aparecer distintas alternativas y lo mismo que recién, yo deberé valorar la cantidad de instalaciones activas que me habla de la cantidad de usuarios que, están, eh, que han instalado esto y de cuán satisfechos están de acuerdo a la cantidad de estrellitas que le han dado y también la última actualización y la compatibilidad con mi versión de Wordpress en este caso este es el plugin que nosotros tenemos instalado y acá me figura que está activo.